Eh, se ve bastante bien en el juego, ¿no? tal y como lo habéis hecho. Lo único es que habéis puesto pocos dibujos, hay que poner más dibujos. Ya, pero no, que lo puse para que se viera mejor, porque si se ponía chiquitilla no me se veía muy Ya, ya, no, pero se ve bien. Y aquí no sé yo qué habéis hecho, que habéis puesto como dos títulos, pero ya es una tontería. El tiempo está más o menos bien y en general está bastante bien, me gusta. A ver, chavales pero, pero, pero no, no da tiempo de decir las buenas. Vamos a jugar sí. con el coco, pero no ha podido ser con todos <tose> los balones de fútbol porque probamos ah, los balones de fútbol. Entonces lo que tengáis. por ah, vale, el parque, no por el no no estamos, Dale con el sino con no, los y los con los pies y los balones de baloncesto con las no, manos, El juego consiste en que lo que tengáis soy los cocos y los que te, y los que no tengan balón los come coco qué pasa tenéis que ir todos con la línea, no vale saltar a uno tanto los cocos como los come coco gana más que, que a que no le hayan quitado el balón ninguna vez que igualmente va a estar grabado y lo vamos a compro, así que no mintáis cuando lo digáis es importante come cocos come los que no tengan pelotas son los que me pongo por en medio del círculo. Cuando tú quieras. Lo digo por el centro, el, el, el, el, el... aquí. ¡No vale! ¡No ¡No vale! ¡No ¡No vale! ¡No ¡No vale! Sí, ¡No ¡No ¡No vale!